Vale, ¡hola! Pues estaba yo en La Habana haciendo de teatrero y me eché novia, cosas que pasan. Ella era francamente negra, muy negra, y yo francamente blanco. Eso nos, no nos creaba ningún tipo de conflicto. Venía incorporado una criatura de 14 años, que era su hijo, el caso es de que, llegado el momento, ese niño le dice a su madre, ¿qué haces con un blanco? Ahí te quedas a cuadros, ya que la, la educación que le habían dado no era para nada racista. No sabías cómo manejar eso. ¿Cómo le dices a un niño de 14 años que en realidad todo lo que te duele, todo, todo lo que te está molestando no es porque yo sea blanco, es porque tu madre está con otro, lo que sea? Pero su forma de expresión, de la, la, la manera que tuvo de expresar su, su descontento, su angustia, lo que sea, era en ¿qué haces con un blanco. Aparte de hacernos polvo, no supimos resolverlo. Pues no se le podía dar una bronca. Decirle, ¿qué dices? ¿Cómo coño ha, ha llegado a, a decir eso? Y así estoy. Seguimos sin saber cómo resolverlo. Y es una putada.